Queremos un plan para mejorar la salud pública y para combatir el cambio climático. Porque esta forma de moverse no es plan. Porque la bicicleta es parte de la solución. En España necesitamos el plan que ya desarrollaron otros países avanzados. Por sus grandes beneficios sociales, conoce y apoya el plan estratégico estatal de la bicicleta. Porque cada día somos más, nos quedamos en bici.